La justificación de este cómic era, era explorar las colectividades y contar historietas en torno a ellas. ¿no? Y bueno, pues en arreglo de todas las lecturas de una vida, porque voy leyendo igual, pues eso, desde el libro de Abel Paz, que es la biografía que tiene un aventura de Urruti, ¿no? que me apasionó cuando era más joven, hasta todos los libros que vas leyendo de este tema, que ¿no? te van alcanzando y que te llenan bastante de pasión. La verdad y que, que te dan ganas ¿no? cuando lees director y me lleva, una película de esto, ¿no? Hola, soy Rubén Uceda y he venido a presentar un cómic en el local de Córdoba de CNT, invitado y bueno, pues encantado he estado presentando la novela gráfica el corazón del sueño, verano y otoño de 1936, que narra los acontecimientos en torno a la revolución libertaria, revolución española, que contrajo pues, un montón de transformaciones sociales en una época que es la que he indicado, verano y otoño de 1936, en torno a, a la creación de múltiples y, y grandes posibilidades a, a la autogestión que en aquella época se llamaba colectivización y bueno pues estudiando un poco esto y de la lectura de muchos libros a lo largo de mi vida pues bueno pues me he ido emocionando con la idea de de hacer esta novela gráfica que me ha llevado como cuatro años en su construcción documentación dibujarla construir el guión en fin bueno pues ha sido todo un proceso apasionante y que bueno pues una vez que acabo pues estoy ...estoy presentando y defendiendo hoy aquí también, en CNT Córdoba. El corazón del sueño empieza en los años 30, en la Segunda República... ...y hace un repaso por los ateneos, por las escuelas libres por múltiples acciones que protagonizó el movimiento libertario en aquella época y luego la consecución en julio de 1936 con el golpe que dan militares y fascistas eh, la consecución en un desarrollo revolucionario de todas estas fuerzas libertarias, también marxistas pero sobre todo en el aspecto libertario es donde me he centrado en el cómic en el cómic todos los protagonistas, que es una historia coral ...en torno a 15 protagonistas y cuatro principales... ...todos son militantes de CNT, de FAI, de Juventudes Libertarias... ...y de Mujeres Libres... ...algunos más conocidos y otros menos... ...entre los conocidos están Buenaventura Durruti... ...García Oliver, Cipriano Mera y Antoine Jiménez... Y, y luego bueno, también están por supuesto militantes mujeres como Soledad Cestorat, Lucía Sánchez Aornil, la filósofa francesa que estuvo en la columna de Urruti, Simone Bale. y bueno pues entre otros y demás pues completa un elenco de coral de 15 personajes. Se les va siguiendo en línea cronológica, empieza en verano después del prólogo de 1936 y continúa en otoño hasta noviembre con la muerte de Durruti y bueno pues en eso consiste en contar las colectividades la construcción las ideas las contradicciones que atravesaron a todo este movimiento cuando cuando tuvo la oportunidad de hacer la revolución social y cuando se encontró con que las calles y, y parte del territorio de la segunda república que no conquistaron militares y fascistas pues era era del movimiento de las fuerzas obreras revolucionarias bueno pues sí se encuentran con un múltiples Múltiples situaciones que les llevan a acertar, otras veces a desacertar, pero bueno, el caso es que el cómic, como mmm, está construido de forma diversa, en el que cada una y cada uno de los protagonistas pues cuenta desde su ángulo, desde sus vivencias y aspectos, pues bueno, es un recorrido de esa manera que... Que, que no te quedas con un relato único, que es un relato diverso y que bueno, cada uno está sujeto a interpretación según sus vivencias. Intento reflejarlas en cada caso y se cuentan en primera persona, en presente y, y bueno, pues es ese es el recorrido de esos meses. Creo que hacía falta, pues no, sé, no había en cómic una historia que contase algo sobre las colectividades y sobre la revolución española, ...en concreto desde la perspectiva de los libertarios... ...que están muy caricaturizados en el sentido más bien negativo... ...sobre todo si me tengo que centrar en el cómic... ...y bueno, pues ya lo siento que sea así... ...pero al final me ha tocado a mí hacer este cómic... ...el corazón del sueño, verano y otoño de 1936... ...con todo el respeto y la documentación que, que he podido... ...con mis lecturas y con, y con mi pasión, mis ganas y, y también mis, mis ideas". <música> La principal motivación de hacer este cómic, sin duda, ha sido la parte de divulgar, aunque dicho sea, también es una parte ampliamente conocida, la de la Revolución Española por los sectores más libertarios. Sin embargo, creo que hay muchísima gente que desconoce el tema y a lo largo de los años que he recorrido trabajando este cómic, pues me he encontrado con que ni mucho menos están conocidas las colectividades, ni muchísimo menos se conoce la profundidad, y la longitud que tiene la revolución española libertaria, ¿no? en concreto creo que lo que merece la pena del cómic es dar a conocer mediante este medio toda, todo lo que pasó, lo que aconteció, ¿no? ya no solo como ejercicio de recuperación de memoria histórica sino más allá, ¿no? como aprendizaje para el día de hoy de, de lo que podemos hacer ...construyendo desde la autogestión, desde la base... ...las gentes que, que queremos emanciparnos de este mundo capitalista, patriarcal y estatista. El resultado impreso del cómic ha sido impresionante... ...porque fue una arriesgada edición en el sentido que se hizo en cartón, en tapadura... ...son 200 páginas... ...y bueno pues creo que hubo más pasión que sentido comercial... ...sobre todo por parte de los compañeros con los que lo edité... ...y bueno pues al final ha tenido un resultado bastante positivo en esa parte... ...en la comercial quiero decir... ...se ha distribuido por librerías políticas de todo el estado ha tenido buena acogida, todas las, todas las librerías de lo político lo, ha, lo han pedido el cómic y no solo eso, sino que bueno pues ha tenido un poco más incluso repercusión de, de lo que son las redes de lo, de lo político y de lo en la distribución, en lo libresco y demás. Ha llegado a otro tipo de público, no del todo se puede decir que sea masivo, pero bueno, ha llegado. Y luego también estoy contento porque he ido presentando el cómic de aquí y de allá y bueno, pues ahí he recibido el calor y el abrazo de la gente que le apetecía leerse en viñetas esta parte de la historia y, y bueno, creo que, que sí, también puedo decir que la acogida en este sentido ha sido muy buena a lo largo de estos dos años que llevo ya presentando el cómic desde que se editó. はい ¡Gracias! el día de paz ya lejanos a la guerra eras el rubio trical donde ando su bandera pero era fe también nuestra hambre nuestra miseria Era ese otro cuento negro Se llama para pal obrero, somos hermanos la voz del obrero, la voz de la calle, la voz de los barrios, y para el ocurrela, para que se parte de la Con la sangre que tiene nuestra tierra un caliente, bajo pie de cerdo y puto cerrate te piéster, docencia me complace, venía nacionales y pacho! Tenía que estar colgado por los pulgares bye bye con tus coplas para cárcel cantamos para el que está tirado en la calle cagamos para un y para tu a Mato ya divide artífices del crimen imputable barbarie me gustaría ver de vuestros linajes tu viaje que nos caguen la puta que te mollaste y no hay contribuyente alto de bastardo soy que así llaman guarro el que tu discoteca va siempre lleno de barro ni feliz ni Guangano, a Guascallo, a todo y todo al paredón que confó, campeón de senso brati, al alguna violador, al de la hiperboc, que vino en el del ni perro ni pastor, cada shock que espalaba cabrón, se celebra el que no. Mira cada una en la tumba del balderas de un bebé ya con